En este vídeo aprenderemos a colocar parte del texto a dos columnas, mientras en otra parte lo mantenemos en una sola. Vamos a poner de un color diferente el texto que queremos a dos columnas para diferenciarlo. Esto no era necesario, solo lo hemos hecho para distinguir claramente el texto. Para que una parte del texto vaya a una columna y otro a varias, el texto debe estar separado en secciones. Para ello, insertaremos saltos de sección continua antes y después del texto que queremos a varias columnas. Colocamos el cursor antes del texto. Vamos al menú Formato, Saltos, Saltos de sección continua. Vemos cómo ha aumentado la separación y si mostramos los caracteres no imprimibles, vemos el salto de sección introducido. Vamos a insertar el salto final del texto, irá a dos columnas. Ahora que tenemos el texto que irá a dos columnas separado en una sección propia, ya podemos cambiar el número de columnas de esa sección. Vamos al menú formato, columnas y en este caso elegimos 2. Bien, eh, ya hemos terminado. Espero que este vídeo os haya sido útil. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.